Escucho con mis oídos algo que suena como. Yo también lo escucho. Hace wu. ¡Uh, uh, uh! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace wu-hu. Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! La sirena del camión hace wu-hu uh, uh! por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis.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 que suena como Oh, es swish, swish, swish Los limpiaparabrisas, parabrisas hacen swish, wish, swish, swish Swish, swish, swish, swish, swish Los limpiaparabrisas parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace Por toda la ciudad Las ruedas del camión giran ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo ¡Ah! Lastimada ella está, sangre ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto oh.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 Aquí estoy como estás tú Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy como estás tú.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 Aquí estoy, estoy como estás tú.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 Señor, no llores, papá te quiere.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 para el baño.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 Con pantalones sucios se acostó. Se quitó un zapato y el otro no. Diddle diddle dumpling hijo John. dumpling hijo John. Con pantalones sucios se acostó. Quito un zapato y el otro no. Diddle, diddle, dumpling hijo John.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 Yo Do-do-do-do, do do, do, do, do, do, do, do, do.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 nombrar algunos colores. ¿Quieres probar? ¡Hagámalos! Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Verde Rosado, Rojo, Morado, Azul. Blanco Rosado Rojo Morado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 todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez La canción de los números Vamos a contar del 1 al 10 8 9 10 Contemos otra vez 1 béisbol 2 elefantes 5. Monos. 6. Patos. 7. Llamas. 8. Donas. 9. Perritos. 10. volvemos otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buen trabajo. mcdonald tenía un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 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más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 See you Tenía una vaca, y ia, ia o oh. Con su mumu aquí, con su mumu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, y ia, ia oh. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh. Y en su